¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Bueno, estamos aquí con la resaca eurovisiva del Junior. Bueno, antes de nada, felicidades Francia. Felicidades Carlos Higes también, porque hiciste una actuación tremenda, la que vamos a repasar ahora. Y bueno, la sorpresa, la sorpresa fue Francia. Yo al menos no, no lo vi venir, no sé vosotros, pero... Yo no la tenía de mis favoritas, es más, las te, la tenía de las últimas. Todo lo demás pues fue acorde a como a como yo creía, con alguna sorpresa, pero, pero la gran sorpresa fue el ganador, Francia. Bueno, vamos a ir con la actuación de señorita de Carlos Higes, el representante español... Vamos a ir primero con esta, porque es mi país, porque quiero analizar la actuación bien. La disfruté un montón, Carlos lo hizo de maravilla. Con sus nervios, obviamente todos estaban nerviosos, lo pudimos ver, se palpaba en el ambiente. Pero es normal, es el momento de, de, de su corta vida. Para algunos es su sueño, como el de Carlos Higes que, que ya era eurofan. Te imagínate. Siendo eurofan, que vayas a cantar en el festival de Eurovisión. Bueno, esa responsabilidad la supo llevar súper bien. Bueno, sin más, vamos a ir con la actuación de España, de Carlos Iges y Señorita. Vamos allá. Vamos. Vamos. Además me gustan mucho los colores, el verde con el lila. A mí me gustaron mucho. Bueno, los bailarines, otro nivel, ¿eh? Chicos. Esta parte de los hologramas. Brutal, muy bueno. En el ensayo se veían detrás en la pantalla y aquí parece como si fueran los bailarines más. Algo que para mí me queda muy bien. Y este trozo me recordó a un trozo de la actuación de Dani Fernández en Eurovision Junior 2006. Tremendo Carlos. ¡Brutal! Está bailando y cantando, y no se le va la canción en ningún momento. <risa> ¡Dale! ¡Tremendo! Esos fuegos ahí. ¡Olé! ¡Olé, Carlos! Súper, súper bien. Ya te digo. Bueno, fuiste segundo para el Televoto. Normal, después de Reino Unido. Parece que la cosa este año iba de Reino Unido y España, pero no para ganar, <ríe> por nuestro, a nuestro pesar. Pero bueno, estuvimos ahí luchando, luchando. Muy bien, Carlos, de verdad. O sea, la puesta en escena, brutal. Él, bueno, lo dio todo, lo dio todo, bailando, cantando, animando a Europa todo el tiempo. Pendiente del público, súper, súper bien, Carlos. De verdad, ya, ya nos quedas para, para el recuerdo para toda la vida. Hiciste una actuación sensacional. Muy, muy bien España. Pues bueno, esto es lo que queremos España. Estar arriba en el top 10 siempre. Nada, en el Junior ya sabemos, nos va bien. Con la caída del año pasado, casi creo que fue el penúltimo puesto. Pero bueno, normalmente nos va muy bien. Ya lo veis. Eh, quedamos en la posición número 6 mm, ¿Qué se le puede pedir es que nada más lo hizo brutal así que felicidades Carlos desde aquí y esto ha sido la actuación de España espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle like no os olvidéis de suscribiros nos vemos